Está organizado por la Asociación de Cerveceros de la Patagonia ACEPA y por Power Producciones, nuestro productor. La organización está conformada por 12 cervecerías que son de distintas eh, localidades de nuestra región, por ende, es una asociación con representatividad regional. Tenemos que destacar la, la, la pureza de nuestra agua en la región, lo cual le da una, un valor agregado importante a nuestras cervezas artesanales. Eh, Elemento primordial en la elaboración de cerveza y, por ende, en, eh, por ende en, lo, en la buena calidad de nuestras cervezas artesanales en la región de Aysén. Teníamos como 20.000 nombres, 40 nombres por lo menos. Y entre eso está Notofau. Notofau ¿qué significa? Es eh, el nombre científico de la familia de los árboles nativos de la región. También los nombres responden a algo. Las etiquetas, en las etiquetas tratamos de transmitir eh, un poco de información acerca de los árboles y por qué cada uno de, de esas de esa cervezas toma ese árbol. Por ejemplo, el nire es la ámbar y el Ale, que es la roja porque el Nire en otoño eh, cambia sus tonos a rojo y es muy llamativo en la región. La lenga es más amarilla porque también cuando florece tiene un verde más amarillento, es muy fuerte ese verde. Y el coihue lo tomamos como el representante, bueno, como es una cerveza negra, lo tomamos como el representante de los incendios que hubieron en la región, como el árbol que sobrevivió y en el fondo es como el emblema. Que lleva, lleva las pilchas al gaucho. Empezamos con un estilo de cerveza que era la pilchero colorado. Y después ya empezamos a agregar eh, cada ciertos meses un estilo de cerveza. Seguimos con la de diablo y ahora hace poco ya lanzamos la pilchero niebla, que es una cerveza negra. Lo, lo que destaco es que sirve mucho empezar de tan abajo. A mí me ha servido porque aprendí a sacar una buena receta y después ya la fui afinando y acomodando al nuevo equipo. La cerveza en sí, la cerveza regional es lo primordial que tiene es el agua. El agua que nosotros tenemos acá en la región es totalmente diferente a la que tú puedes encontrar en todo otro lado. Entonces puedes hacer la misma que con los mismos ingredientes en Valdivia, en Iquique y no te va a salir la misma. Es que nosotros todo lo que es producción es artesanal. O sea, el momento que nosotros ya automaticemos deja de ser artesanal. De momento todo es artesanal. O sea, los chiquillos siguen moliendo más, ¿no? ellos muelen, llevan sus saquitos al hombro hasta donde está el, el, la torre, para o sea, hacer el cocimiento, todo en manual. Sí. como lo dice el eslogan, es con sabor a Pampa Brava es una cerveza de Coyhaique Alto de kilómetro 35 de la Pampa patagónica de Israel. no podíamos salir inmediatamente, sino que necesitamos una práctica de dos años, y así fue como Palenque fue logrando lo que es hoy en día una cerveza auténtica de la Pampa con sabores eh, premium es una receta bien 3 por 1 3 por 1 el que sabe hacer cerveza va a decir oh wow, es casi una, un suplemento alimenticio. Vengan a La Patagonia a, a disfrutar de la cerveza, del agua, del entorno. Asociación de Cerveceros de La Patagonia, estamos recién iniciándonos pero estamos súper y sabemos que esto nos va a dar fruto a ustedes consumidores y a nosotros como asociación. La verdad es que Caiken comenzó a el del por año 2010, eh, ¿Está listo? ha sido una experiencia muy bonita, hemos ido creciendo poco a poco, con mucho esfuerzo, pero eh, ese esfuerzo ha sido producto también del apoyo y de la preferencia que el cliente nos ha dado. Y cada vez nos hemos ido posicionando mucho mejor en la región y también hemos podido estar saliendo con, al, con productos a Santiago y a algunas ciudades del norte de Chile. Y, y eso sí. es gratificante, porque como estamos directamente relacionados con todo el proceso y elaboramos en forma directa nosotros, nos permite ir recogiendo opiniones referentes a lo que el cliente requiere y estima, y así podemos ir también en forma directa eh, mejorando ya y manteniendo la calidad de lo que es el proceso nuestro. Si bien es cierto el agua es un tema importante eh, pero que puede ser gravitante en un momento pero ese, ese plus que puede tener va a depender mucho eh, de cómo sea tu calidad de elaboración, tu proceso y que efectivamente logres tener una receta que guste eh, y que entre en el mercado de lo contrario no sirve tener un producto natural como el agua que viene en el caso nuestro viene de los ventisqueros del cerro castillo que es el misma es, es la misma agua que alimenta a todo el pueblo de villa cerro castillo Es inquietud hace tiempo, o sea, de los pioneros de la región, el sacrificio, el trabajo, porque la cerveza artesanal es una cerveza que hay que trabajarla, que se hace a mano. No es una cerveza industrializada que tú apretas un botón, le echas los ingredientes y sale la cerveza. La cerveza artesanal se trabaja a mano, por eso es artesanal. Y por eso tiene el plus de ser artesanal. Porque si no compraríamos en el supermercado. El y veo sueños Bueno, yo os dejo invitado a todos a que visiten la parte sur en Cochran. Hay dos cervecerías hasta la la Bakker Beer, que es de la Jimena Mardone, y la, la de nosotros, que es la cerveza de Huelche. Son muy buenas, hay una ruta cervecera ya en la, en la región, empezando, bueno, desde el inicio de la región, ¿cierto? Cine, Aysén, Coyhaique, Castillo, Tranquilo, Cochrane. Eh, invito a que todos los turistas puedan hacer la ruta de la cerveza en la Patagonia y que cada vez nosotros podamos ir creciendo más en el ámbito turístico y estando aportando desde, desde un área tan bonita como es la cerveza artesanal.